Sí. Eso. yo estoy en el lado de C, golpe, ¿ves? Sí, ahora. Zarzar. Un moel. La boleta, la la diversión se puede usar. Gracias. I'm going okay. Ahora, hagamos los kicks. No Lo miréis. David. Yo de la lo dejo aquí Este cerquito comió de nada. Y este otro cerquito no. Este cerquito pedaleó. Y a casa llegó. Rayate, 5 tecno rana, 0, 3 el Comen bichitos deliciosos, Una Solo quedaron tecno y ¿sí? sí, yo ahora... La de los tanques para ti, ¿eh? Y juntos Aunque están en el culo del bicho ¿Qué sí, voy Lo no, no, no, no, no, no, ese es junto por favor Estamos juntos eh Ana yo cuando pueda Para azul Yo llego al centro ¡Ah! ¡Cantador! ¡Cantador! Vale, para con yo. no rayarse. No oh, mierda. Al centro. Centro. centro. centro centro y a guardar marcas, eh. Ahí va el centro. Vamos a quedar ahí. Queda golpe, pega como un descorcido, eh. Le hago un desconocido golfo. Sí. Creo que cae. Sí. Sí, cae también. La... No, he muerto. No, no. Que... Dale por Dios. ¡Vamos! ¡Dios! Bien. Como siempre la última. <risa> <risa> <risa> Porque me dejo a morir, loco. Estaba pegando como un descosío. Tío, pero, pero yo, pero yo también tengo que pegar. Además fastidiar el log, tío. Tío, qué rapidez para abrir, ¿no? Qué raro, oh. Healing. Sí, eh, tío. ¿Por qué abreis? Qué asco mierda de Healing, eh.